De Ese balta poderoso, me cago en la leche Que hay Gartifón el viernes que viene, yo no le digo nada Me voy a quedar aquí lo, lo me cago tío. Muchísimas gracias Nachidor Me cago en la puta tío No hacía falta gacha, me cago en la leche Imperial Dramón Habéis invocado al Imperial Dramón hoy por primera vez Todos los días lo estáis haciendo, eh Muchísimas gracias Nachidor por esa mega suscripción Al Balta eh Imperial Dramón La que te cuento Te lo resumo así nomás me friend Me cago en la leche Muchas gracias, mi hermano Nacho. Me cago en la leche por esa mega de regalar al grande de Balta, tío. De desarrollo, ¿no? Mi desarrollo como creador de contenido, como picado de los videojuegos y focus en, en lo que es, por supuesto en este caso, el competitivo. Es parte de vosotros, la verdad. Es vuestro mérito, realmente. Porque como ya sabéis, siempre Pues he tenido un alto pico a los juegos y es gracias a vosotros. Y le agradezco de corazón. Muchísimas gracias, Nachidor. Me cago en la leche. Ay, a la vez, Ari. Me cago en la leche, tío. Gratísimo. Muchas gracias, Nachidor. Es lo, lo que he dicho, Nicole. O sea, siempre. <risa> <risa> Increíble cómo pasar puto tiempo, eh. Guapísimo, tío. Y ahora viene Firmer, macho. Eh. Me cago en la leche. ¿Cómo os habéis pasado? ¿Cómo lo habéis pasado con el Firmer? Grandísimo ese Firmer. Muchísimas gracias y bienvenido a todos los polluelos, por supuesto, de Pro, tío. ¿Cómo lo habéis pasado en el Rock? Me cago en la leche. ¿Cómo estáis, chavales? Muchas gracias de nuevo, mi hermano. Me cago en la leche, Firmer. Ayer Parus también y por la tarde siempre. Estáis todos pegados, macho. Muchísimas gracias, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo habéis pasado? Madius, eh, muchas gracias por ese mega follow. Alex D, ese Andrés Poderoso, ese Ian, muchísimas gracias, me cago en la leche por ese mega hosting. Ojo, oh, ¿qué tal? Ese Draco también. ¿Qué tú puedes? Hola, ese Yasperio, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo estamos? Grandísimo. Hey, me cago en la leche. ¿Cómo lo habéis pasado con Firmer? Yo cada vez que veo a Firmer. Jugar en este caso, os lo prometo. Al fucking Rocket me quedo loco. Me quedo loco porque soy malísimo. O sea, yo no sé cómo. No sé cómo jugáis así. O sea, literal. Soy malísimo en el fucking rocket. Os lo prometo. yo, Hola. LOL. Increíble. Nos vamos al barón Está bien ya de grindear, tío O sea, toda la semana ganando partidas Pero hoy no, no es el no es lo suyo, ¿no? Ese Pabler Gamer ¿Cómo estamos, campeón? Jasperio, muchísimas gracias también por ese mega hosting ¿Cómo estamos? Eh, me cago la leche ¿Cómo lo habéis pasado? Se me grande Ya, ya, yeah, ya estamos aquí ¿Cómo estamos, mi hermano firmer? ¿Cómo va, tío? Este miércolesico con Flowa Vengo del Roque ¿Cómo lo habéis pasado? Se la ha pirado Se la ha pirado, hermano <risa> Se la ha pirado El Nacho quiere que desbloquemos un puto mote nuevo, loco Uy, me cago en la leche, llevo mucho tiempo para desbloquear al emote, ya sabéis que no toca del cielo, gente. Muchísimas gracias, mi hermano Nacho, me cago en la leche por esa suscripción. Imperial Draco, Motherfucker, let's go, guachín. <risa> Hoy entre los resúves así nomás, el día de derroche, ¿eh? <risa> la que te cuento. <risa> ¡Qué gachón, tío! Muchas gracias también, por supuesto, por esa mega suscripción al Otro compañero nuestro, es gran persona también, que a diario estamos aquí todos, tío. Me cago en la leche Muchísimas gracias nacido. Me cago en la leche Muchísimas gracias tío Me cago en la puta Está, está, está re loco hoy tío A ver si me cae algo a mí Pobre <risa> Pantera tú Me cago en la leche Puto Nacho eh Grande Nacho Brutal se le tira, tío Imperial y... Dragón. Let's go guachín Nunca me cansaré Por supuesto de Nunca tío de, de esa De esa O sea de ese GIF Nunca me cansaré tío Es como que me da toda la ilusión del mundo Ese Moiris también campeón ¿Cómo estamos? Qué gachón tío Qué gachón, tío Qué gachón, tío Qué gachón es que soy Muchísimas gracias, Spartan A Chelas, tío Me cago en mi puta vida, loco ¡Imperial Dragon! ¡Let's go, guachín! <risas> Pero qué cojones O sea... No sé, tío eh. O sea, qué cojones está pasando hoy, tío Qué cojones está pasando hoy ¿Qué era? ¿Qué pasa, papá? Eh, que esta es la eh, suscripción número... Eh, o sea, la séptima ¿Qué coño es? ¿Qué, qué os ha desfumado? Este caso pequeño, al lado O sea, increíble Nicole, vaya tela. Qué gachones. Aquí tenía Nachillo eh, el, señor, eh, el señor Gilito. Gilitito. Aquí, aquí, aquí. En este podcast. Muchísimas gracias, Nicole. Por esa mega sub cachora. A veces, Ari, tío. Uh, no te veas más capítulos, chaval Que no va ni a comer, gachón Duerme ¿Qué gachón Gracias Nachillo Muchas gracias Nicole, voy a ponerla de nuevo otra vez Muchas gracias por esa mega suscripción Me cago en la leche Muchísimas gracias Por esa mega suscripción Al más peque de todas nuestras comunidades Al grande de ABC, Ari tío gratísimo Ari. me cago en la leche Muchísimas gracias, campeones. Gratísimo, tío. Eh, eh, eh, Nicole, para allá, ¿eh? Para allá. En serio, ¿eh? Para allá. Para allá, que te calienta. Imperial de la bomba, para ¡Let's go! Y increíble, o sea. Me cago en la leche. ¿Para qué dices nada de mote? Literal. Me cago en la leche. O sea, literalmente un coñazo. O sea, ¿para qué digo nada de mote, tío? Me cago en la leche. Perdón, me quedé. En, de nada, papá. Para eso estamos. Muchas gracias de nuevo, Nicole y por esa. 5 suscripciones. <risa> me cago en mi vida. Porque no puedo, no pasa nada, leyes Jodas, lo iba a hacer. Lo iba a hacer, me estás calentado, eh. Te has calentado, eh. Iba a hacer una cosa antes, que, a, a, antes de que se fuese una persona en concreto. Estás calentado. está calentado. Estás calentado, calentado, calentado, calentado, calentado, Nicole. Te has calentado, tela. No me jodas, que mañana vienes para acá, Vaya pa Monte. O sea. Muchísimas gracias por esa suscripción Espero y deseo que la disfrutes ¡Imperial Drapón! ¡Motherfucker! ¡Let's go! <ríe> me cago en la leche Muchísimas gracias, Nicole Espero que disfrutes, por supuesto, de esa mega sub. Eh, mi hermanote fan 02 Grande siempre el gallinero eh, Con una influencia enorme, ¿no? A diario, tío, no solo en mi canal, sino en todos, tío ¿Te cunde? Eh, no, campeón, morir No me gusta jugar con nadie para... Es murfear, no, no, no apoyo los smurfs. Qué gachón, tío. Me cago en la leche. Muchas gracias, Nachido. Eh, eh, eh, eh, he dicho hasta Nachido Como por eso es. Mi? Qué gachón, papá. Hostia, eh, como, como cato, qué gachones. Eh? Ya sabes. Vale. Mantener la posición manti Fucking Draco, tío Muchas gracias, calzón, Por eso es mi tardo Me cago en la leche Pero ni de coñísima, hermano O sea, ni de, ni de coña eh, O sea, literal No, no sé, tío claro, no, I don't know, tío Y yo Acaba de ser De forma aleatoria Draco, pégate con un canto a Los dientes Porque no sabía cómo era ¡No sabía cómo era! <risa> <risa> no sabía cómo era, hermano ¡Ah! <risa> ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Espera, espera, espera, espera, espera ¿Qué? Me cago en mi vida, tío, o sea, me cago en mi vida O sea, me cago en mi vida Ultra evoluciona ¿eh? Imperiador guachi, guachín yo exagerado, la primera vez que La primera vez que entró en un Trender Hype, eh, qué fumada es Esta, he yo. ¿Qué fumada es esta? Muchísimas gracias, me cago en la leche Magna, doc eh, 14 Muchísimas gracias y bienvenido por ese mega follow Si vienes de parte de Firme Pie, de Hanno Pro Mil millones de gracias, eh, campeón Yo exagerado, Draco también Con la beca, mi hermano, con Dios Todo lo que ha pillado de trabajar también eh, eh, Cuando estaba en el hotel, loco Muchísimas gracias por esos 100 bitardos Me cago en la puta, mi hermano, partan Un año y dos meses en el canal Y al día de hoy sigues aquí, tío O sea, muchísimas gracias, mi hermano, o sea, literal me puto emociono tío <risas> hoy estáis pasando una manera hoy estáis pasando una manera increíble tío. ya en muchísimas gracias mi hermano me cago en toda mi vida ellos muchísimas gracias por esa mega suscripción de, de dos meses pero no obstante por todo lo que hacéis a diario Increíble, what the fuck <risa> Ultra de evoluciona, eh <risa> Imperial Dramón Let's go, guachín, te lo resumo así nomás Y yo exagerado, loco ¡Qué fumada! Ese os ha ido okay. Mil millones de gracias, eh, me cago en la leche y soy Perio. Muchísimas gracias, me cago en la puta por esa Mega shoot, gachón, tío, <risa> gracias a Minikitz <risa> Muchísimas gracias, campeón. Ya, Perio, ¿cómo estáis, mi hermano? Es que hoy se os ha ido, ¿sí? o sea, hoy por primera vez he visto en mi vida el tren de hype en mi propio canal, tío. Increíble. Me cago en la leche.